Get a good chant going then it just switches it around but it's just funny because freestyling is like you know its own section of of hip-hop hey like, can you just tell us about the importance of recognizing that oh freestyle is like when me and kwa started hanging out like freestyle was kind of like just a part of it. it wasn't a prerequisite would you agree kwa yeah, absolutely it was, like, it was it was it was minor league and it was something we did to spar It was something only serious, real serious MCs did. Okay, so you understood that dynamic, you understood that magic. So to answer your question, it's like, freestyle is a very intricate part of being an MC. And we're talking about off the top of the dome. We're talking about off the top, nothing written. Yo, no soy Reno Reigns, pero soy renegado. Te lo juro que aunque llueva, siempre hay un jurado. Y hay un desgraciado y hay un güey al costado que está mamando Igual todo el mundo cree poder opinar Y haciendo del mundo un puto drama como sirve a opinar Es lo que traigo para que pueda empinar a todos ellos Querer cerca de su destino final Final line, te lo puedo afinar Si me traen otra line, me la voy a inhalar Es lo que pasa, soy un re Es un viaje sin retorno, aunque pierdo el control sin estar a bordo. Es ese bombo, lo pongo gordo. Si me la engorda, a veces soplo. Con esta copla yo los arrollo. Tráeme otra copa y me vuelvo un monstruo. O sea que traigo el estilo de la costra. Pura coca nostra para mí. mi nariz. Es lo que traigo sin final feliz. Y queda bien las cicatrices porque ha cauterizado sobre del beat victim. Delfino el asesino como en la secta de Acusta Si desde siempre la hacemos gorda la fiesta Cuna de los noventas que a mí me gusta Así como se frustra el artista Estoy en la cueva de Zaratustra Tu dictas el estilo que abunda Voy a tirar esas maneras de incomodar a la banda Porque solamente sé de esa manera que los puede poner a emerger Cada vez que soy diferente no me va a detener Solamente tengo este pinche freestyle que los puede reprender O reprimir o prender, soy ese render pesado que te apaga la PC Pura metanfetamina lírica, adrenalina implícita en la rima Dime quién demonios diferencias la mesa de la rectoría quien lo dictamina Necesitas vitaminas, chavo, para llegarme a los zapatos que yo he calzado. Tantas avenidas que ya me la han pelado. Y en verdad no sé ni cómo demonios ya lo he logrado. ¿Quién me patrocina? ¿Quién está detrás de mí? ¿Quién me está amparando? De verdad en el beat no lo sé. Que alguien lo diga. Como José José, moriré en la bebida. Aunque me cueste trabajo. Aunque llegue todo pinche crudo al trabajo, en verdad voy a hacerlo, saco los cajos saco los dientes, siempre le entreno, dado que tiro los dados a la mesa, estoy enterado de todas las destrezas, de todo lo que hablan las mierdas esas, puta gente de mierda nos representa, estoy atento de todos los acentos, aunque no sepa de ortografía siempre contento, entre tanto lo entreno, les doy lo que entrego y me entrego en cada parte de esto, estoy Dudoso retorno arroyo atropello conflo de callejón para que sepan que no tengo consejos hoy mi único consejo es como es Skywalker caminar entre nubes y que me coloquen en todos los clubes y que me veneren en los ataúdes. You know, you can go look at the videos and see what I did, and you can check those things out. The only thing I ask of the younger freestyle generation is push it forward. Mm -hmm. Don't just do what I do. Yeah.